Hoy, reaccionaremos a los fan más adolescentes de los Pow Patrol. Y, ¿por qué no empezar? No tengo audífonos XD. Saben, creo que se me dañó mi celular de nuevo. Gente, recuerden apoyar al autor original si les gusta este fandubo fanfic como se llame. Oh, oh, oh, oh, no puede ser, se equivocó. Es creado, no creo xddd. Idiota, no importa, equivocarse es de humanos. Mejor cállese la boca, profe de español. <risa> Bueno, putito, levántese o conocerá la chancla. ¡Hey! ¿Ah? Les dije que la mamá seguro le iba a presentar la chancla. Levántate. Ya es hora del desayuno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Desayunar? ¿Ahora? ¡Oh, my God! Zuma se quedó sin ojos. ¿Sí o no? Te dije que vengas a desayunar y eso harás. ...así que será mejor que te muevas. Ok. ¡Oh! ¡Tiene que ser una broma! Como se hicieron para dibujar ultra realista ese post de XD. ¡Listo! Es lo mejor que pude hacer. Pero creo que se ve bastante bien. ¿Ya no te duele? Ya no, gracias. Pero, ¿era necesaria esa calcomanía? Sí. Bruh. Es una estupidez, ¿no? ¿Ah? El hecho de que un sangre, a pesar de que fue tan solo un rasguño. ¿Desde cuándo eres tan delicado? Claro, solo un rasguño. Ya deja de ser tan dramático y come. Lo hice especialmente para ti. Tómalo como una disculpa por lo de ayer. Solo miran esta disculpa. De, de acuerdo. ¿Qué sucede? Es que me excedí? <risa> ya era hora <risa> Buenos días, Suma. ¿Te encuentras bien? Ahora sí cagaste uh, uh, ¿Qué? qué? Oh, oh, pues, pues claro Estoy bien Toda esa porquería le pasa a Zuma por jugar Five Nights of Freddy XD. Lo encontré cerca de la basura. Nunca conocí a sus padres. Como me dijeron que su madre murió después de tenerlo. Rocky Rocky Rayos ¿Qué mierda quieres ahora? ¡Hey! Esa boquita. Tranquilo. Solo me preguntaba por qué es que tus ojeras son más notables cada día. ¿Eh? ¿Qué tanto haces por las noches? Consuma. No me malinterpretes. ¿Eh? Pero últimamente ambos tienen miradas muy apagadas. Silencio, Marshall. Estoy segura de que están planeando el show para el festival. Sky tiene razón. ¿Quién se más, Marshall? Solo decía: No confundas a Rocky con tu madre, Marge. Cállate, suma. Me pregunto qué ruido haría si lo matara. Bueno, entonces gritaría lo suficiente como para que la Casa Blanca lo escuche. Pero. ¿Será mejor que pienses cómo pasaremos desapercibidos? Digamos que es especial rayos parece que a raider se le pasó por alto el asado ¿S -S eh, estoy aquí? No, oye, me muera que estés bien soy yo el audio se escucha terrible Bueno supongo que yo no podré dormir bien porque ya saben XD. Como sea, da echó a Everest por joder. Si XD, espero que Everest disfrute estar afuera XD XD. XD Detente XD XD o explotaremos. XD XD XD XD